Chicos, por fin Veo la estructura que hemos buscado tanto tiempo espérate, espérate, espérate, Ya te está pescando, ya te está pescando ¿Ves pero, eso? ¡Pero ¿No es el... que Hija de pescar Que ahí no vas a encontrar nada más Que huesos de esqueletos De, de, de, de dinosaurios antepasados Pero, Mira. pero Capley ¿sí? 99% fe, 1% no, Probabilidades Vaya, no encuentro fallas en su lógica No importa Pero, ¿sí? pero que ya tenemos comida O sea, ¿para qué buscan más? Y sobre todo en arena Oh, por Dios Capley Tú no le sabes al pescadito. Joder. Venga, venga, ya. Ya dejen el pescado. Ahorita cocinamos pescado y pescamos. Venga, vamos a la estructura. Pues que ya llevamos bastante tiempo buscándola y por fin la encontramos. ¡Oh, es cierto! ¡Ángel, deja el pescado para luego! Vale, Dale, vale, vale, vale, vale. Ok, ok. Tengan mucho cuidado porque me, me hablaron de que en esta estructura hay muchas pruebas difíciles. Para conseguir el oro que hay ahí, tenemos que pasarlas. ¿Qué mío, qué ¿Quién sino? te lo Fira, contó? Vale. ¿Quién te lo contó? ¿Es de fiar? Eh, claro, me lo contó Betofi. Ah, bueno ah, No me, bueno. <risa> no me comparía mucho de él, ¿eh? ¡Me persino! ¿Qué? ¡Adelante! Bueno, venga, vamos, vamos, vamos Tengo mucho cuidado, eh ¿Están seguros de esto? Aquí. ¿No? Okay. Ojito, mira, aquí, aquí, aquí, aquí ¿Ahí? Aquí tenemos, A ver. esta es la marca, esta es la marca Vamos, vamos, dice? vamos. Dale, dale, dale. dale. Confío en vale. O me sea, Nice extra un pico. No juegas. <risa> no, nada, No, no rompemos. Eh. Okay. Ahí están los cofres de oro. Ahí están. Ahí están. Bajemos. ¿Y ahora qué? ¿Nos tiramos? No sé. Sí, hay uno que tiene que bajar. Tiene que arriesgarse. Dale, dale. Ya voy, ya voy. Somos, ah, no, no. ¡Vamos, no. vamos, no, vamos. Vamos. Ahí ah. está el oro, ahí está el oro. Escuchen no. eso, escuchen eso. No. Ah. ¿Qué? Ay, chicos. ¿Qué, ¿Dumos qué es eso? estamos! ¿Qué play, ¿Dónde estás? No te veo, ¿dónde Ángel, estás? Aquí estamos, Ángel? Ángel ¿Dónde estamos? ¡Atrás tuyo! ¿Dónde? ¡Ahí está, okay, no vi! ¿Dónde estamos? Oye, oye ¿dónde, ¿dónde estamos? Esto? Esto, esto parece un lugar sin salida, ¿qué es esto? Pero, espera, cuidado, cuidado. No sabemos qué cosas podrían estar aquí. ¿Cómo fue que llegamos aquí? ¿No estábamos allá? No sé, no sé, de pronto estaba maldita ese templo. <risa> Hola, Capley, Asu y Ángel. Bienvenidos a mi background En este mundo no hay salida No hay fin No hay personas Solo pasillos solitarios ¿Creen que tienen lo necesario para salir de aquí? <ríe> Pueden intentar lo que más quieran Pero nunca encontrarán una salida para escapar ¡No, loco! ¡Qué miedo! ¿Y cómo, ¿Cómo vamos a escapar aquí? ¡Tenemos que buscar la salida! Mira. Eh, ¡Yo tengo una idea! ¡Yo tengo una idea! siempre romper los bloques! ¡Es la mejor solución! ¡No, eh, no, papu, ¡No! ¡No, no puedo romper lo rompe, los no, bloques! No, no, no, ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí está! ¡No! ¡Pero ahí! está no pero hay, hay tierra madre! ¡No! ¡Esto es irrompible. ¿Cómo atrapados, vamos a salir? Chicos? ¿Cómo vamos a salir? ¡No me gusta este no, lugar! No. ¡No me gusta este lugar, Gapley! ¡Ah! ¡A mí tampoco me gusta! ¿Y por qué el suelo está untado de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es moco? Una mancha... Mancha verde y... Ah. ¿Qué es eso? O sea... ¡No, lo, no, lo sí! ¡Estoy lo... wow. en feo! Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Chicos, yo no sé. Yo me quiero escapar de aquí ya. Me ah, quiero... ir. es ¿Qué es eso? ¿No vieron algo ahí? ¿Sí? ¡Hola! ¿qué eres, ¿Aló? ¿Hay alguien? No. Ah, no. ¡No hay nadie! No era nada yo, ¿Ustedes vieron lo mismo que yo vi? Sí, sí, sí ¿No vieron sí? la cosa negra? ¡Toda espantosa! Pero... Ay no. Ay, no, chicos ¿Dónde estamos encerrados? ¡Tengo mucho miedo! ¡Chicos, tenemos que salir de aquí ahora! ¡Es peligroso! Sí. ¡Vamos, vamos! No, ¡Síganme, síganme! Vamos. Aquí ¡Voy a encontrar a camino! Ver. ¡Voy a encontrar Chico, camino! Chico, aquí se ve algo de madera! A ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver... ¿Qué es eso esto. A ver. Oh, oh, oh, nos da ¿Qué madera ¿Pero para ¿Tienes madera? madera? Sí, nos da madera, no sé, ¿para qué? ¿para qué nos va a servir la madera? Uh, bueno, tenemos madera. podemos hacer armas? Sí, ¿Qué? podemos hacer armas para esa cosa Es verdad, es verdad, es verdad Pero ya tengo mi, mi espadita Pero bueno, ya yo bien. creo que igual tenemos que construir hachas y tal Porque de pronto habrá algunos escondites secretos y servirá para eso ¿Qué son estas cosas? Eso también esto? podrían ser... Claro, esto huele, como, esto huele como a sangre. ¿Qué? ¿Eh? ¡Claro, es tu sangre! ¿Cómo que...? Ah, bueno. Ay, no, no, chicos, esto, esto me está dando mucho miedo. Las paredes son rojas, estamos encerrados. Los ventiladores... ¡No, no paran de sonar! ¡Te vas con la salida de una vez! Pero, paredes, lo más importante... Separarse. ¡No, espérate! No nos tenemos que... ¡Oh, Dios! No se separen. Vale, no, ¿Recuerdan las no películas tipo... de terror? ¡Separarse es lo peor que pueden hacer! De verdad, hay que estar juntos, hay que estar juntos todos, juntos todos. Chicos, chicos, yo tengo un plan perfecto, ¿me escuchan? ¿Qué es eso? Eh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa ha ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? negra? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Esa cosa era, negra era, que, que me... vimos anteriormente? Sí, Ay, sí, no, sí, sí. ¿No, aprecio, no me dejas no me... es que estaba atrás mío? Chicos, tenemos no, no, me... es que movernos, movámonos, ya, movámonos. ¡Movámonos, rápido! ¡Eso debe ser un asesino con raza y sangre. No nos escapemos, no nos separemos, no nos separemos. Venga, venga, venga, venga. ¿Qué ¡No los encuentro, chicos! ¿Dónde están? ¡Acá! ¿Dónde están? acá. ¡Oh, ¡Ángel! ¡Oh, my God! ¿Pero Ángel! ¿pero qué? ¿Dónde están? ¿Estamos, Ángel? ¿Estamos, Ángel? Ángel, deja de dar vueltas Ven, ven Ay, vamos, pero, vamos pero... A... Vamos, ¡Vámonos! vamos, continuemos continuemos caminando por acá, vamos a buscar materiales Y vamos a hacer un poquitico de De armita. Ajá. Sí, sí, sí, saquemos materiales Pensar correcto es lo que hago Chicos, chicos, miren lo que encontré aquí Mira, ¿Qué es ¿quién eso? Es eso? Oh, oh, ¿Qué es oh. eso? Es como un eh, portal Un cofre Primero claro. un cofre. Ven, ven, ven, a suben. Primero, ¿qué el cofre? Tío? A ver, cae acá. Hay un reloj. Una brújula. Ya, ya recogimos todas las cosas. cómo ¿Qué? ¿Cómo que no pueden salir? ¿Qué está pasando? Tengo miedo. No sé, no sé. ¿Esto esto esto será seguro? ¿Tiramos un bloque? ¿Cómo vamos a saber si está vivo, Cable? ¿Y es un bloque? No sí, sé. Eh, Yo diría ¿Seguro? que. diría que ¡Queremos a Ángel! Árbol. ¡Por qué vivo! ¿Sí? ¡Ángel! ¡Estás, estás vivo, escucha? Creo que estoy en el más allá. Es hermoso. ¿Qué? ¿En serio? Sí, vivo, vale, así. vamos, vamos. Vale. Es? ¡Ángel! ¿Qué? estás? No lo veo. ¡Ay! Me ¿Qué, ¿Qué, es? ¿Qué, no ¿Qué, ¿Qué está, está? No Vamos ¿Cómo está, Papu? ¿Dónde ¿Dó Chico. Ah, ahí ahí están. voy caminando. ¿Qué? ¿Qué es eso negro? ¡Qué ¡Qué No. Aléjate, sucio. ¡Con hacha! hacha pégale, pégale. pégale! ¡Pégale! ¡Pégale, pégale! Ahí estamos. ¿Qué, ¿Qué es ahí? No sé, no sé, no sé Hay monstruos, hay monstruos aquí Mira, hay monstruos por aquí, tengan mucho cuidado, ¿eh? Y se escucha también, uno le pisma por ahí Ok, chicos, ya, ya tengo la solución Tenemos que, que, que, que buscar el portal correcto Porque mira que nos tepeamos al portal Y nos te tepe, nos todo al otro lado Pero, ¿qué ¡Qué miedo! Ya, no nos sirve, ¿verdad? ¿Ya, ya, ya desapareció? Sí, sí, ¿La? desapareció, desapareció. Bro. no vayas para allá! Bro, hay que enfrentarnos Hay que ver con qué estamos lidiando aquí ¿Por qué nos has encerrado? cuidado! ¿Qué, qué, qué Tenemos que pensar bien las cosas No sabemos qué es eso No podemos ir corriendo por ahí como si nada Además... que ir buscando entre paredes y paredes! ¡Venga, chicos, no nos separemos! ¡Vámonos juntos! ¡No miren nada de Enderman! ¡Tenemos okay, que ir así, agachaditos mirando! ¡Vamos, okay, okay. vamos, vamos! ¡Ok! ¡Vamos, chicos! Yo por aquí siento que, que hay una salida, no sé... y Según mi caña, según mi caña, es por allá. ¡Oh, mira! ¡Miren! ¡Cuidado, oh, hay sangre! ¡Tienen ah, cuidado! ¡Hay un texto! ¿Y ese cartel? texto! ¿Qué, ¿Qué dicen? A ver, dicen... No podrán escapar de este lugar... ¡Ja, no, ¡No lo digas así que me da miedo! Pero es ya que me, tengo ya que me ponerle asusto. suspenso me Ah, bueno, pues ¿Qué hay en el cofre! Ah, ¿Lo repito? Claro Bueno, bueno No podrán escapar de este lugar <risa> ¡Jamás escaparán! Eso dice La revives, ¿eh? <risa> vale, a revivo. ver Sí, sí, sí A ver, cae en el cofre, a ver Tenemos si el nunca... Lo logramos el Sí, sí El pecadito, el pecaíto, el, pecaíto, el peca... ¿Cómo sabe el monstruo que estábamos buscando pescado hace rato? ¡Lea nuestra mente! ¿Cómo? ¡No eh, sea! ¡Ay, ay no eso... ¡Qué miedo! Ay, ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, ¡Eh, mira vámonos a lo lejos! ¡Ay! qué ¡Es el portal! ¡El portal! ¡El portal, el portal! No, el portal el portal chicos! ¡Aparece ¿qué eso! ¿Qué es eso? ¡No! no, ¿qué miedo? no. ¿Qué? ¿Qué? ¡What! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Tenemos que irnos! ¡Chicos! ¿Qué ¿sí es eso? Estoy caminando, chicos! ¡No! ¡No, no sé! Ah! ¡No! ¡Está atrás ¡Está, está Estamos aquí y Ángel Ángel ¡Ay, bro aquí? no te me acerques así que me asusta oye pero what the fuck? pero si soy hermoso ahora chico? dónde vamos estamos en una estamos en una tubería tenemos que buscar la salida vale estamos en esto digamos uh -huh. que es como el nivel 3 tenemos que buscar ir, ir para allá o para allá eh. Eh, qué, qué prey uh -huh. según mi caña a ver caña ¿dónde apuntas? Bueno, tu a... caña no sé si nos ah, llevamos Apuntó muy, mi cabeza, caben. loco Apuntó mi cara <risa> <risa> <risa> Quítame tu caña, quítame la que no me deja ver Vale, vámonos para allá Vamos okay, a buscar vamos. para allá <risa> okay, Vamos, vamos, vamos, vamos. Okay. Uy, Yo tengo sí, mucho sí. miedo, eh Ya hemos pasado sí, bastantes sí. cosas y Y hasta sangre había Yo ya quiero escapar acá ¿Eh? Tenemos Hay que salir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso lo que se ve por allá? ¿Sonic? ¿Es Sonic? ¿Es Sonic? ¿Qué? ¿Qué? ¡Que se acerca! ¡Que se acerca! ¡Que se acerca! ¿qué? No, no, no, no, no, corre, corre, corre, corre. Viene, sigue, sigue, no viene, sigue, sigue, corre, corre, corre, chicos, corre. Vamos, chicos, corran, sigue ¿Sure? corren! Corren! ¡Siguen corriendo. No paren, no paren, no paren, no paren, que no paren, no corre! Ay, pero no me pegues pues, es asqueroso. Sí, tengo miedo, tengo miedo. A ver, vamos, vamos, vamos a ver la vuelta. Hay un portal, hay un portal. Los ancestros, los ancestros tenían razón en la vuelta de las giras a la salida. Me voy, me ¡Ah! ¿Ah? ¡Ay! ¡Hemos salido, Asu! ¿Lo ¡Hemos logramos? salido! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¿Ángel? ¿Ángel? ¡Ángel! ¡No puede ser posible! ¡Ángel, pero... se nos quedó! ¡Se nos petó el ¿no, ángel! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ay, no! ¡No sé, no sé! Ay, yo, yo no sé! ¡Ay, qué, ¡Yo me voy! O sea, no, yo me quiero... Yo no me quiero quedar aquí, ¿eh? ¡Pero, pero Cample! ¡No sé, no sé no sé dónde está Ángel! ¡Pero yo me voy para casita! ¡Yo me voy, ya cambie, me voy. ¡No puede ser posible! ¡Estoy aquí de nuevo! ¡No, no, no, no! no saque de aquí!